Buenas, buenos días de nuevo a todos, los que estén conectados, los que más adelante puedan ver este video. Eh, en este momento estamos hablando sobre diferentes instrumentos o técnicas para la evaluación del de funcionamiento del cerebro. Hemos hablado de técnicas para evaluar la conducta, eh, de técnicas para observar o cuantificar o comparar eh, la estructura del cerebro. Ahora vamos a ver un grupo de técnicas que nos permiten eh, evaluar o comparar el funcionamiento del cerebro mientras se realiza una tarea. ¿Listo? Algunas generalidades de todas estas técnicas de imágenes funcionales, de neuroimágenes funcionales, es que todas eh, se usan no para hacer diagnósticos, o sea, no en ámbitos clínicos, sino que se utilizan para eh, ámbitos investigativos, principalmente en neurociencia cognitiva o en neuropsicología experimental. Sí, son las técnicas reinas de la neurociencia cognitiva, las más usadas, las más queridas, las más apetecidas, las, ¿sí? pero son todas muy costosas. Es muy difícil realizar estas técnicas, todas las que están ahí. Hay, eh, se necesita tecnología ah, también costosísima, se necesitan edificios enormes, se necesitan eh, técnicos, eh, una, un grupo de técnicos, de radiólogos, médicos, o sea, un personal que hace que estas técnicas sean muy complicadas de realizarlas. Para hacer un estudio que incluya una estas técnicas funcionales, necesitamos eh, cientos de millones de pesos o miles de dólares, cientos de miles de dólares. ¿eh? O sea, con un proyecto de, de 10 mil dólares, de 50 millones de pesos, no se puede hacer ni pensar hacer eh, resonancia magnética funcional o o, o alguna de ellas, ¿eh? y contando con el alquiler, ¿sí? si tú quieres comprar los aparatos en un laboratorio, pues necesitas miles de millones de, de, de, de, de dólares, incluso para poder hacer un laboratorio que tenga estos aparatos, ¿no? entonces son técnicas de muy difícil acceso, son técnicas que en su portado su difícil acceso no son usadas por lo general en ámbitos diagnósticos clínicos, sino que son usadas en ámbitos investigativos por grandes universidades o institutos de investigación. ¿sí? Además, son técnicas que funcionan todas a partir de promedio. La promediación de la medición de decenas de personas. O sea, tú necesitas al menos 30, 50 personas y promediar la señal que has medido de varias de ellas y generar modelos estadísticos de todas ellas. Por lo tanto, cuando ustedes vean esos cerebros con colores, que se activó por acá, que se desactivó por acá, no están viendo lo que pasó en el cerebro de una persona real, sino están viendo el resultado de un modelo estadístico recreado a través de computador y como es un modelo estadístico todas estas técnicas son sensibles de error ¿sí? y de varios eh, parámetros eh, técnicos bien particulares bueno entonces eh, las principales serían la tomografía por emisión de positrones PET la, la espectrografía por emisión de fotonónico, único el spec eh, y eh, la resonancia magnética funcional que es la que más se usa y la espectroscopía del infrarrojo cercano o NIRS. La tomografía por emisión de positrones es una técnica derivada del de TAC, o sea, también utiliza rayos X. Eh, básicamente funciona a través de una inyección de glucosa radioactiva. Esta es absorbida por los tejidos que tienen mayor metabolismo. Recuerden que el metabolismo de un tejido está relacionado con el consumo de oxígeno eh, y de glucosa. Y la, y la idea que está detrás de todas estas técnicas es que en la medida en que se mida el metabolismo se mide la función del tejido. Es decir, si tú estás moviendo mucho tu brazo, pues va a aumentar la temperatura, el consumo de oxígeno, el consumo de, de, de, de, de glucosa, del músculo, ¿cierto? Y cuando yo haga la técnica esta se va a ver más eh, activado, más, bueno, o sea, el metabolismo, lo mismo, entonces, se asume que es en el cerebro, pero tiene problemas. Se asume que si tú, para una tarea, si yo les ponga, piensen, piensen en qué harán mañana por la tarde, entonces, si ustedes usan la corteza prefrontal, pues, eh, usando la mismo, el mismo principio, entonces, si eh, las neuronas consumen más oxígeno y glucosa, esto deberá aumentar su metabolismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas, ninguna de estas técnicas mide directamente la actividad nerviosa. Miden el metabolismo, que no es lo mismo. Y el principio de que hay una correlación entre el aumento de metabolismo y de actividad nerviosa no siempre se cumple. Es, eso ahí hay problemas, es, para que lo tengan en cuenta. Eh, en esto, entonces, cuando, la, cuando un tejido con, se consume, el, se comen, cuando una célula se comen el azúcar, liberan un fotón. Y ese fotón, pues, sale despedido. Y hay un gran eh, tomógrafo, en este caso, con sensores que detectan los fotones y que reconstruyen en tomografías, también lo mismo, eh, la, la, el, la, el grado de actividad. Es una técnica con una muy baja resolución espacial y temporal, es decir, yo no sé en qué momento exacto está ocurriendo la actividad y no sé con precisión, con tanta precisión, dónde está ocurriendo la actividad. ¿Sí? Eh, dadas esas limitaciones de costo, de exposición a rayos X, exposición a trazadores eh, radioactivos, eh, y de la, de la poca eh, resolución de espacio temporal, es una técnica que ya no se usa mucho. En raras ocasiones se utiliza más para rastrear, por ejemplo, moléculas. Por ejemplo, se inyecta el, el trazador ya no a la glucosa, sino a, eh, a metabolitos de dopamina, de serotonina, de oxitocina, y se mira durante una tarea determinada dónde estructuras cerebrales estarán usando más esos neurotransmisores eh, o, o unos receptores. Incluso hay unas que se ha combinado con genética en unos experimentos bien bonitos. ¿Sí? Es que yo, esa parte es la que no termino de entender, ¿cómo es que pueden ver eh, qué neurotransmisores son los que están? O sea, ¿cómo logran identificar que es dopamina, por ejemplo? O sea, ¿cómo...? Porque la dopamina es una molécula, no, no, no identifica la dopamina directamente. Hasta donde yo tengo entendido lo que, lo que identifican es un metabolito de la dopamina. Por ejemplo, la, la, la dopamina está hecho a partir de, de tiroxina. Entonces, eh, entonces, por, eh, entonces, se inyecta, eh, se crea un, un, un, un trazador radioactivo que, eh, de, de tiroxina. Entonces, cada vez que la persona convierta la tiroxina en dopamina, se libera el fotón. Entonces, sería por medio de otras inyecciones, ¿sí? Sí, no es, el mismo, no es la misma inyección. Es un, es, un, es, un, es, un, es un trazador específico, ya no para la glucosa, sino que se une a la molécula que tú deseas rastrear. Y, profe, ¿cómo, ¿cómo hacen esas inyecciones? Eh, aquí, intravenosa. Ah, o sea, no, no es necesariamente en el cerebro como tal. No, no, no, no, no, no, no. Ah, okay. no, no, no, no. Y ahí hay que esperar un tiempo mientras circula, y ahí hay, hay un tiempo de sensibilidad. Eso tiene sus particularidades eh, técnicas, metodológicas y éticas bien, bien, bien complejas, ¿no? Entonces, no es frecuente tener estos estudios. Okay. Entonces, básicamente lo que tú tienes es como un, un, un, un promedio de la actividad de decenas de sujetos y lo comparas con un modelo general que tienes y de acuerdo a eso vas construyendo las imágenes. Eso para todas estas técnicas. ¿sí? Y tienes, por ejemplo, este tipo de imágenes, más o menos donde se está aumentando el consumo de glucosa cuando oyes una palabra, cuando ves una palabra, cuando hablas sobre esa palabra, cuando piensas en la palabra. ¿Sí? Si dan cuenta, son imágenes que son muy gruesas, que no son tan bonitas y que no nos permiten responder tantas hipótesis investigativas. Muy bien. La resonancia magnética funcional. La gran reina de la neurociencia cognitiva. Casi que la neurociencia cognitiva se define por el uso de la resonancia magnética funcional. ¿sí? Es una técnica con una alta resolución espacial, tiene una capacidad para detectar cambios a nivel de milímetros, ¿sí? no como la, el PET que es a nivel de centímetros. Es una técnica que no necesita trazadores radioactivos, entonces no es tan invasiva, es más costosa. Eh, la más usada en neurociencia cognitiva para resolver hipótesis de investigación, por ejemplo, eh, los niños maltratados, eh, cómo es la actividad cerebral en una tarea de empatía entre niños maltratados y no maltratados, o cómo es la, una tarea eh, o cómo responde el cerebro ante, una señal, ante imágenes de armas entre personas expuestas y no expuestas al conflicto armado en Colombia. Sí, ese tipo de cosas se pueden llegar a responder con ese tipo de tipo de técnicas. ¿sí? Pero pues vaya y uno y financielas. No es tan fácil conseguirse el dinero para hacer un estudio de estos. ¿sí? Eh, permite, recuerden, siempre se está midiendo la actividad metabólica relacionada con una tarea que se está realizando dentro de un resonador magnético. No sé si alguno algunos de ustedes les han hecho una resonancia magnética, no funcional, sino para una pierna, para una cabeza, para lo que sea. A mí, eh, eh, bueno, a mí no, a mí no a mí me hicieron, a mi hija le hicieron. algunos de ustedes les han hecho una resonancia magnética o a un no familiar de ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, también. Cuéntame la experiencia. Uy, ¿Qué tal es la experiencia de entrar a un aparato? Muy... ¿Cómo comienza? ¿Qué sigue? ¿Cómo se sienten dentro? Pues es que el, el, a mí me hicieron de la cabeza. Y de por sí a mí no me gustan esas máquinas, pero sí, las sonidos... que dijeron sí, profe. Señor. Hola. Ah. ¿Me escucha? Por lo general. Tienen que prepararse, ¿no? Tienen que quitarse todo lo metálico. No pueden tener implantes metálicos ni marcapasos ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Qué tal es el sonido dentro de un resonador magnético? Horrible, horrible. Durísimo, ¿cierto? No es posible estar sin unos audífonos que te sellen, te ponen unos dentro y otros por fuera, ¿sí o no? No Sin embargo, bonito. también es horrible, o sea, como que aparte el tiempo, siento que el tiempo que uno está ahí también ya, como que uno dice? ya quiere salir, como que ya no se lo aguanta más. Eso, no, lo mismo. Eh, Escriba los nombres, esa es participación está en conjunto vale, ¿no? eh, eh, Lo mismo, ¿no? te dicen, no te puedes mover, ¿no? Ustedes tienen que quedarte quieto, y si te mueven te regañan que porque se daña la resonancia magnética. Porque hay unos, hay unos modelos, ¿sí?, para poder hacer el mapeo. Y si te sales de ahí, pues ya no, ya no coincides dentro del modelo. Eh, y lo que tú dices, y es un túnel, un tubo ahí en el que estás metido durante al menos 20 minutos, y el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta es aversivo completamente. Ahora, si te ponen a ti, te dicen, piense en el amor que siente a su mamá, porque yo quiero responder la pregunta de cómo cambia la actividad cerebral cuando piensas en el amor hacia tu mamá y hacia tu novio o novia. ¿sí? Pues, pues, ¿quién puede pensar en el amor estando metido en un tubo de esos, con ese sonido y con toda esa parte médica compleja? ¿no? Eh, eh, eh, es difícil, es difícil la validez de estas técnicas en términos de lo que estás midiendo. Por eso es muy complicado con tener dos estudios que encuentren lo mismo. Y hay una diversidad de estudios. Ustedes tengan mucho cuidado cuando lean estudios de resonancia magnética funcional, porque detrás de eso hay mucho ruido que no se está teniendo en cuenta en la organización de la, de la técnica, sino que da esas imágenes tan divinas, tan titinas. ¿sí? Uno dice, ay, mira, ahí está alumbrando. Y uno ve los documentales y en los documentales se usan palabras tontas, y estúpidas como que se iluminó el hipocampo el hipocampo no es un algoritmo de navidad para iluminarse uno no tiene luces dentro del cerebro que se iluminen todo eso es un modelo estadístico y arte los ingenieros son los que son los duros pero de ahí a allá que, te, que tú estés viendo la actividad cerebral real no es cierto estás viendo el metabolismo promedio de una decena de personas corregido por una cantidad de algoritmos y, y comparado con unos eh, parámetros estadísticos. ¿Sí? Entonces, es un modelo. Y como es un modelo, todos los modelos tienen limitaciones. Y nunca te habla sobre la actividad cerebral o nerviosa. Te está hablando de la actividad, solamente del metabolismo, que no siempre correlaciona. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, claro. Ah. Eh, entonces, siguiendo esa lógica, ¿será que igual que tal vez los constructos que se evalúan desde la neuropsicología, tal vez también los, los métodos que se usan para estudiar van en algún momento a dejar de ser válidos? La importancia de cualquier tipo de métodos es que, es, de, de cualquier trabajo experimental mejor, es que se usen métodos convergentes, es que tú no te confíes solamente en un método. Tú no puedes validar una teoría solamente con resonancia magnética funcional. Necesitas unas buenas tareas, unas tareas que tengan una validez ecológica y una validez eh, de constructo y una validez de apariencia. ¿sí? Necesitas otras técnicas fisiológicas, necesitas modelos con animales, ¿sí? necesitas eh, lesiones. Entonces, cuando tú comienzas a juntar la evidencia de muchas partes, tú puedes contar una historia que, te, que un lado, por un lado, sea más consistente, más lógica, entre, eh, teóricamente, que no se contradiga, y que te dé más herramientas para actuar en el mundo, para evaluar pacientes, para hacer pre prevención, promoción, para modificar el, eh, el plan de educación nacional, cosas por el estilo. ¿sí? Entonces, no, es que la, no, no, no es que vayan a perder validez, sino que eh, si tú utilizas solamente la técnica, tú teoría o tu historia puede ser que no sea tan poderosa. ¿sí? El poder de la términos de, de justificación, de validez, de confiabilidad, de consistencia y de aplicación a diferentes contextos, se va, se va creando en la medida que utilizas técnicas convergentes y niveles de mediciones eh, translacionales, ¿Vale? Entonces, no hay una técnica perfecta. Cada técnica te permite responder ciertas cositas y la teoría se construye a partir de diferentes técnicas. Estos son diferentes estudios que pueden ver, para, eh, que, para lo cual puede servir. Por ejemplo, acá yo miro, les presento imágenes positivas y neutrales y comparo un grupo control versus un grupo cocaína. Y veo que los consumidores de cocaína de este estudio tienden a... Eh, activar demasiado el núcleo accumbens y el caudado, es decir, los, los ganglios basales, cuando se le presentan estímulos positivos. Y si yo solo uso con el resto de teorías que tengo sobre dopamina y demás, puedo llegar a inferir que en estas personas hay una alteración en la conectividad dopaminérgica asociada con una hiperliberación de dopamina ante imágenes positivas que nos conlleva a una pobre regulación de su comportamiento antes las posibles recompensas, ¿no? Pero mire que contar esto no es solamente con neuroimagen. Necesito saber estudios con animales, otro tipo de estudios, ¿sí? Eh, otro tipo de estudios son estos, por ejemplo, ¿no? Efectos positivos de caminar en el envejecimiento saludable. ¿sí? Entonces, vemos que las personas que, esas 300 personas que caminaron, eh, que solían caminar, tenían la mayor actividad metabólica en esas áreas, cuando se les hacía una tarea, me imagino acá, de solución de problemas espaciales, eh, y también veíamos, ah, bueno, esto es como el resultado de, de, de, de un tratamiento, ¿no? ¿Qué pasaba antes y qué pasaba después? Y también cómo el caminar permitía eh, mejorar el funcionamiento durante eh, en pacientes con daño son de deterioro cognitivo leve. Muy bien. Ahora, Diego, la, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Van escribiendo eh, sus nombre? ¿no? Sí, todas sí, estas claro. técnicas que estamos viendo hoy son invasivas, solo que unas menos que otras, o hay algunas que sí, no siempre hay un grado de invasividad. Claro, ¿En todas? El magnético es menos invasivo que unos rayos X, o que una inyección al cerebro, ¿sí? o con trasador radiomagnético en, en las venas, ¿sí? o que una cirugía del cerebro. Sí depende del nivel, tú has, pero todas tienen interfieren de, de, de, de, de, de, de alguna forma, incluso la, la de que vamos a ver más adelante. Bueno. Entonces, la espectroscopía del Cuando de la... dices que son invasivas, ¿a qué te refieres? ¿Cómo, cómo afecta al cerebro? Eso lo he explicado en la clase anterior, ¿sí? Eh, y es que tanto interfieren con el funcionamiento del sistema, ¿Sí? Si tú cortas un pedazo de cerebro, interfieres muchísimo. Si tú emites unos rayos de X, interfieres pues, también alto, pero no tanto. Si emites un campo magnético, interfieres menos, pero también interfieres. ¿cierto? O si emites un, una, una onda eh, electromagnética, o sea, una, eh, una luz, un rayo de luz, interfieres todavía menos. O si no, o si no, me, si no proporciona nada, simplemente un crucigrama, pues interfieres todavía menos. ¿Sí? sí. Gracias. Muy bien. Entonces sigamos acá. Eh, esta es la espectroscopía del infrarrojo cercano o NIRS. Sí. Y resulta que hay un espectro cercano al infrarrojo. O sea, recuerden que la luz eh, va, eh, la luz visible va del rojo al violeta, más o menos, sí. Y cercano al rojo o por debajo del rojo hay un espectro lumínico que por lo general no solemos ver que es infrarrojo ¿sí? este es un infrarrojo el ultravioleta los rayos X ¿sí? entonces esta es infrarrojo eh, lo, esta técnica consiste en emitir esta luz infrarroja y como los vasos sanguíneos pues, son rojos por la por el tipo de la hemoglobina que transportan los glóbulos rojos entonces esto se entre mayor transporte de de, de, de glucosa y de sangre eh, oxigenada, mejor dicho, entre mejor, mayor que flujo de sangre oxigenada haya en cierta área cerebral, pues mayor absorción de esa luz roja va a ver, Entonces tengo una fuente de luz infrarroja y unos detectores de luz infrarroja, y eso se genera ese arquito que le llaman banana, y, eh, y pues yo puedo construir imágenes también 3D del de nivel de funcionamiento. Esta es una técnica que no tiene las restricciones, es un poco más económica que la resonancia magnética funcional, eh, pero tiene el, es también muy, mucho más fácil de usar porque la persona no tiene que estar tan quieta, se puede mover, puede interactuar con otras personas. Es una, tecni, es una técnica muy, muy útil en neurociencia social cuando le digo que varias personas interactúen. Sí. Eso no se puede hacer en resonancia magnética funcional con facilidad. Eh, además, esta técnica, eh, la gran limitación de esta técnica es que es solamente es sensible a los cambios corticales. La luz infrarroja no va a llegar hasta el tálamo, la, el, hipo, el hipocampo, el hipotálamo, ¿sí? el símbolo. Esa es una técnica para cuantificar cambios metabólicos de flujo de oxígeno, eh, principalmente en eh, la corteza cerebral. ¿Sí? Bien, entonces acá, por ejemplo, está, eh, en una tarea matemática, vemos cómo va cambiando el metabolismo en la corteza prefrontal a través de la dificultad de la tarea matemática. Entonces esto lo estaría probando, lo estaría midiendo en la figura de abajo que la corteza prefrontal dorso lateral participa en tareas con alta dificultad sí, eh, Ay, se acá está la imagen sí, la lupa, bien. Esta es una técnica muy usada en niños, por ejemplo, bebés o algo así que son técnicas que a los cuales es muy difícil tenerlos dentro de un resonador. Bien. Limitaciones de las técnicas de neuroimagen, principalmente las de neuroimagen funcional. ¿sí? ¿Qué ven ahí? ¿Quién le quién, quién dice qué ven ahí? Es un animal. ¿Un pez? Un pez, un salmón. Les gusta la carne de salmón. ¿Qué tiene ese salmón? Que esta, que esto es una resonancia magnética funcional hecha a un salmón. ¿Sí? Lo particular de ese salmón es que está muerto. Lo acaban de sacar del congelador. Y lo otro particular es que está realizando una tarea de teoría de la mente. tomaron sea, una tarea de teoría de la mente, se la aplicaron al salón muerto y tuvieron esa imagen de resonancia magnética funcional. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo carajos eh, ay, ay, uy, un salón muerto puede tener actividad cerebral durante una tarea de teoría de la mente. Y pues yo les diré, no es posible que la tengan, ni, ni, los, ni los salmones teoría, realizan tareas de teoría de la mente, no tienen esa capacidad ¿sí? para ponerse en el lugar de otros, ni los salmones muertos tienen actividad cognitiva y mucho menos cerebral. Entonces lo que pasa con estas técnicas es que estas técnicas tienen unos algoritmos de corrección de errores. Sí, o sea, ellos miden y corrigen errores basados en el promedio de la actividad preestablecida. ¿sí? Y esto depende más del de modelo matemático y el ingeniero que lo esté programando que de, eh, en realidad, la actividad cerebral que se está observando. Entonces, estamos observando algo muy artificial. Siempre que estos estudios tengan en cuenta que es un modelo a matemático, abstracto, que se ha construido con los algoritmos particulares y por lo tanto, pues tiene amplísimo error, como este. Esto es un error. Y es detectar actividad cerebral donde nunca la puede llegar a haber. ¿Sí? Eso es un artículo. Eso se es publica. ¿Sí? Y es para alertarnos de la dificultad de esta técnica, ¿no? Además, pues muchas personas hacen interpretaciones graves e inadecuadas. ¿Sí? Interpretaciones como que el cerebro se ilumina o que, como que las neuronas están más activas o excitadas. Yo, uno, yo no puedo mirar excitación cerebral a través de esta técnica, ni siquiera inhibición. La o sea, excitación y inhibición ambas consumen oxígeno, no sé qué está pasando allá. ¿sí? Tampoco puedo eh, ver eh, en la neurotransmisión. Es una técnica que solo, esas técnicas responden al metabolismo, al consumo de azúcares y, y, de, y oxígeno. ¿Sí? Eh, no son sensibles a la inactividad, y recuerden que el cerebro es como una sinfonía, que no solamente la actividad es importante en cognición, sino que los silencios son importantes. ¿Sí? Son técnicas estadísticas con gran posibilidad de error, ya lo mencioné, depende de un marco conceptual claro, y si tú no, si tú no tienes psicología detrás de esto, si tú no, eres, no tienes una buena tarea, si tú no sabes qué es lo que quieres medir, no tienes unos constructos robustos y válidos, la, las técnicas no sirven para nada. ¿Sí? Es, eh, hay que tener cuidado. con Otros problemas metodológicos, ¿eh? Eh, lo que ya hablamos, del problema de que el paciente no se pueda mover, entonces son técnicas que no sirven para medir, por ejemplo, conductas abiertas, más bien conductas encubiertas, como leer, como pensar, como sentir, todo eso son conductas encubiertas, es decir, que tú las observas directamente, pero aquello que necesite moverte no se puede hacer. Porque, por ejemplo, para la escritura, ¿cómo evaluas tu escritura ahí? Es muy difícil porque la persona no puede mover las manos. A lo mucho, lo que les ponen son eh, unos teclados para que opriman y los entrenan por horas eh, o por minutos en cómo oprimir o, o no oprimir una tecla sin ver la tecla. O acá en el pecho, ¿sí? Porque no pueden mover los brazos y cosas por el estilo. Eh... Por lo general, estas, estos estudios son hechos con muestras pequeñas, lo cual limita mucho el, el, la, la, la validez del estudio, la generalización del estudio, ¿sí? y limitado, pues, a, lo, a, a. Es muy difícil estudiar movimiento, cuerpo, emociones, relaciones, cambios corporales, interacciones sociales, ¿sí? abrazos, o sea, cosas por el estilo. ¿sí? Y tengan en cuenta con las inferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, el meme que está ahí, ¿no? ¿Quién me lee el meme? Por puntos, por puntos. Los que no están puntos, se le dan el meme y se, y se apuntan en el chat. Llega, profe. Dale. Our, no, en español, en español. Ah, bueno. Nuestro estudio de FMRI encontró que sujetos que estaban performando una tarea de memoria simple mostraban actividad en las partes del cerebro asociadas con los... sonidos. Eh, Sonidos eh, altos. Altos. Sí, mostraban claustrofobia. Además de eh, se les tenía que quitar como las, las joyas. Eso, entonces, ¿qué es lo que nos muestra este estudio? Que las personas se ponen muy ansiosas cuando les quitan las joyas, los encierran en un tubo y les ponen unos sonidos horribles. <ríe> sí. Es lo que esos son los problemas metodológicos del FBI ¿no? Esto también fue de bastante, este estudio surgió en el 2016, creo que fue, y es que detectaron que uno de esos algoritmos tenía un bug, tenía un error gravísimo, lo cual baneó casi 4, 40 mil artículos publicados antes del 2008 o antes del 2010, algo así. O sea, la mayoría de los estudios de resonancia magnética funcional publicados antes del 2010 son ampliamente sospechosos porque el algoritmo, es, tenía un problema del de, de, de, de, de que lo editó, del programador. A ese programador yo creo que le dieron, lo lincharon, ¿no? Eh, y esto conllevó a una gran cantidad de errores en las inferencias, en las teorías que vemos en los libros que ustedes leen. Acá está el artículo. Otro problema grande de todas estas técnicas de, de, de, de neuroimagen funcional es el problema de la inferencia inversa. Y tengan, los, tengan mucho cuidado con ello. Y eso es un problema para toda la medición en psicología. ¿Sí? Déjenme venir, voy a hacer un video y parar de hacer un video aparte con eso.